Estamos en el departamento de San José del Goyare En el municipio de San José En la vereda El Retiro Este es uno de los viveros comunitarios Que tenemos Es muy especial porque la comunidad Nos dio todo el espacio Para que nosotros Hiciéramos la adecuación eh, Para producir el material vegetal para la sembratón aquí en este vivero hemos producido material vegetal como cedro achapos, eh, moriche, eh, algarrobos, eh, palmas ciagrus, que es muy propia de la serranía de la lindosa, samia también tenemos, tenemos clusias, tenemos eh, ebea nítida, y la meta es producir 10.000 plántulas para la sembratón. una finca en las bocas del guayabero. Hemos sembrado un cultivo de muriche con apoyo del Instituto Chinche. Entonces, hemos sembrado unos árboles para la protección de las fuentes hídricas en la serranía La Lindosa. Vivo en la vereda El Retiro, tengo una finca agroecoturística, eh, cascada delicias, y con el apoyo del Instituto Finching, eh, sembré unos, una arbolización para la restauración, restauración de los senderos ecológicos. La comunidad lo recibe, lo ve con muy buenos ojos porque en este momento lo que más vale para ellos es la mano de obra. Y pues con todo el proceso de pandemia, que no estaban como, estaban como quietos y no había la reactivación económica, pues lo reciben muy bien porque... Eh, se, hay, se les paga a la comunidad por la siembra de estos árboles.